El colegio de abogados seccional Duarte convocó este jueves a una celebración conjuntamente con el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo para celebrar lo que ellos consideran su victoria por la salida del fiscal titular Duarte Reyes Victorio. A ritmo de música y bebidas se concentraron en la parte frontal del Palacio de Justicia de esta ciudad. Al ser cuestionados, manifestaron. La celebración es doble en el día de hoy. En el día de hoy que se cumple 240 años de la fundación de San Francisco de Macorís, pero además que de una vez y por todas se va el fiscal de, de Duarte, Rey y Un fiscal que como han expresado los abogados y ha expresado el compañero Raúl, ha dejado a San Francisco de Macorís sumergido en una delincuencia porque este ha protegido a aquellos delincuentes, pero mucho más aquellos que han cometido actos de criminalidad. Esa escoria jurídica se va de este pueblo, que ese señor... ...que ha secuestrado prácticamente el Ministerio Público... ...y se ha puesto del lado de aquellos que cometen actos reñidos en contra de la ley... ...ha dejado este pueblo sumergido o deja este pueblo sumergido en la violencia... ...en el, en el crimen, en la delincuencia, por no querer accionar. Hoy es un señor que no ha querido hacer justicia en ninguno de los casos... ...incluyendo el compañero de Vladimir Antigua... ...y en ese sentido estamos celebrando su salida. Agregaron en el marco de sus declaraciones que la Fiscalía vivió un tiempo de secuestro con las actuaciones de su titular. En el día de hoy estamos celebrando que no vamos a tener a Rey Victorio como fiscal en la, en la Fiscalía de Duarte. Yo como abogado le voy a decir algo a usted, no pido favores, solamente que se cumpla la ley. Pero el problema de, del hoy saliente era que no cumplía la ley. Usted hacía solicitudes en base a pruebas, a leyes que no se cumplían, o sea en flagrante violación a los derechos de cada uno de los ciudadanos y de los usuarios, de los abogados. Desde tempranas horas se apostaron a la parte frontal del Palacio de Justicia, considerando una celebración por la salida del fiscal Reyes Victorio. Para NTN reportó Juan Paulino.